Hola, buenos días. Me llamo Juan Antonio Melendo. Pues he hecho un curso de re laboral, que me ha funcionado muy bien. He hecho el curso de tacógrafo digital y de manipulación de alimentos. Pues todos los cursos que he hecho aquí sí me han servido para encontrar trabajo y, aparte, me dan las herramientas suficientes pues, para arreglarte tu currículum, para saber cómo tienes que presentarte a una entrevista. Y sí, me han servido y me han ido bien. He estado trabajando hasta hace cuatro meses y, la verdad, que muy bien. Haciendo la formación, a ver, ver las, co las cosas de otra manera y teniendo, por ejemplo, el, el de maníbulo de alimento, pues me fue bien para encontrar un trabajo de chofer de, de, de camión, que ahora pues bueno, había que transportar mercancía, Perseveras y tal, y me, me lo pedían, mira justamente, me lo saqué y me fue muy bien. Bueno, tiene, tienes ahí, tienes la, yo tengo todos los carnes de conducir, tengo los ADR, los tengo todos y bueno, son... son... Son cosas que tienes que tener en esta vida, porque claro, y luego pues el, el cuerpo técnico ya que aquí es, es genial, te ayudarán en todo, o sea, es una, tienes una, una seguridad una, una, una tranquilidad muy buena. No, hombre, porque aparte te va muy bien tener una formación y estás siempre activo, aunque estés parado, estás activo mentalmente y tienes la cabeza, pues bueno, estás preparándote para, ¿sabes?, para volver a salir a la, ahí fuera y tener con estos cursos, las herramientas suficientes para enfrentarte otra vez a la vida. Además ellos te los piden, la gente, tú vas a cualquier, para ahora, para repostero, el curso carretón, o sea, a ver si me entiendes, hace falta todo, lo, to, toda, toda la, todo, lo que todo lo que puedas saber es bueno.